Bien, vamos a seguir entonces con este paneo difícil por ciertas principales posiciones de la ética eh, del pensamiento occidental. Y lo que vamos a ver hoy es cómo evoluciona posteriormente el tema de la ley natural que eh, vimos con Santo Tomás de Aquino y el siglo XIII, que por un lado... Sería comprensible suponer que esta... Teoría de la ley natural que desarrolla santo Tomás de Aquino, es razonable suponer que tuvo, eh, que, que padeció un, un proceso de encapsulamiento dentro de la orden dominica o dentro del pensar cristiano, eso, es, eso en, en parte sucedió, se podrán imaginar, no podemos ahora resumir la historia que va del siglo XIII al siglo XX, pero todos habrán escuchado hablar del proceso de la secularización, eh, eh, a veces forzada que sufre Occidente sobre todo a partir de la parte más jacobina de la revolución francesa eh, todos habrán escuchado hablar alguna vez de la, de la crítica que padece justa o injustamente la escolástica y la metafísica de Santo Tomás de Aquino eh, bien, de todas estas cosas podríamos hablar pero a pesar de esto, se podría decir que esta teoría de la ley natural tiene sus supervivencias. ¿no? Una muy importante, muy conocida en la Francisco Marroquín, una supervivencia muy, esco, muy elogiada por autores como Hayek por un lado o Rothbard por el otro, que no pensaban igual en casi nada, <ríe> eh, es el tema de lo que se llama en la literatura, literatura académica la segunda escolástica, la escolástica del siglo XVI. Más allá de fechas y nombres, nombres que hoy son famosos, eh, habitualmente eran frailes eh, jesuitas o dominicos, eh, por ejemplo, Francisco de, de Vitoria, eh, Luis de Molina, Francisco Suárez, Juan de Mariana, de ahí viene el Instituto Juan de Mariana en España, ¿no? ¿Cuál es el, el, el eje central de ellos y la circunstancia histórica de ellos? Ahora hago revivir la compu. La circunstancia histórica de ellos es que, ni necesidad de decir que el mundo ha cambiado mucho en ese momento, ustedes saben que Europa a partir del, del Renacimiento se enfrenta con varias crisis de identidad, el sistema aristotélico-tolemaico que Estudiaba la estructura del universo CAE para dejar lugar al nuevo sistema astronómico de Copérnico. Las certezas habituales entonces parecen tambalear. El Sacro Imperio Romano Germánico se divide en las monarquías absolutas religiosas. Eh, esto a su vez tiene que ver con la ruptura entre protestantes y católicos, con la ruptura de la unidad de, de la cristiandad, todo esto, eh, vuelvo a decir, rompe las certezas habituales y la imagen de estabilidad que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico, pero además, como saben, eh, Occidente, por el lado anglosajón y por el lado eh, hispánico, comienza la, como la quieran llamar, o Conquista o evangelización de eh, América. ¿no? Y en este proceso, eh, eh, estos pensadores eh, defienden, eh, defienden a los indígenas, los defienden como personas, y en términos de la época comienzan a decir que al ser súbditos de la corona, cosa que tal vez ellos no pidieron, ...tenían derechos frente a la corona, o sea, no se los podía tratar de manera arbitraria. Nace de alguna manera, no desde el punto de vista conceptual, pero sí desde el punto de vista jurídico... ...la noción de derecho del súbdito ante el príncipe secular. Es una manera de hablar todavía del siglo XVI. El tema de derecho del individuo ante el Estado es una manera de hablar más moderna del siglo XVII en adelante. Pero ellos de lo que hablan es de los derechos del súbdito... Ante el príncipe que es secular. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría de la ley natural? Ellos, y esto lo adelanté, el, si mal no recuerdo el martes, ellos extraen la consecuencia de la justicia como una parte importantísima de la ley natural. O sea, debes dar al otro lo suyo. ¿Qué le corresponde al otro? En primerísimo lugar, no le corresponden bienes natural, eh, materiales, lo que le corresponde es un trato adecuado a su condición, y en este caso de criatura divina, o sea, un trato adecuado a su condición de estar creado imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto hay que darle lo suyo, lo que le corresponde. Eh, y, y por lo tanto, de la noción de deberes que derivaban de las virtudes que había en Santo Tomás, nace la noción de derechos. La noción de deber y la noción de derecho es concomitante. Eh, si yo debo a alguien... Si en Quetzales, esa persona tiene derecho a reclamármelos. Este, por lo tanto, salvando las distancias, si yo tengo el deber de respetar en el otro su dignidad, el otro tiene el derecho a reclamármelo. En esa circunstancia histórica, en el siglo XVI, en el mundo hispanoparlante, esto no significó una inmediata declaración de derechos al estilo anglosajón, lo que significó es eh, la advertencia de que los indígenas debían ser tratados conforme a su dignidad, y que por lo tanto todas las personas tenían esos derechos frente al príncipe secular. La segunda supervivencia que tiene la teoría de la ley natural escolástica es un tema muy poco conocido, ya sea del lado cristiano, ya sea del lado, eh, eh, del lado liberal clásico. De vuelta, circunstancia histórica, en el siglo XIX... Ustedes saben que los, los, eh, eh, el imperio napoleónico, laical, secular, anticlerical, avanza sobre casi toda Europa, incluso este, sobre los estados pontificios con sus aliados, en ese caso en Italia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los estados pontificios, o sea, el poder temporal del pontífice se ve amenazado, eh, el pontífice... Relaciona esta pérdida del poder temporal con, las, con el avance de las ideas liberales de la Revolución Francesa. Los pontífices de entonces ponen todo un poco en el mismo, en el mismo problema, en, la misma, en, el, en el mismo enfrentamiento. Y entonces eh, eh, se produce un gran debate dentro ¿no? del de, eh, ambiente católico del momento, no protestante que también tenían sus debates, sino en el ambiente católico del, del momento, se comienza a generar un debate acerca de si ellos podían aceptar estos derechos del hombre y del ciudadano del cual, estaban hablando la revolución, del cual estaba hablando la revolución francesa, o en otros términos que eran un poquito más amplios, en qué medida podían aceptar las llamadas libertades modernas, esto es, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, que se estaban reclamando como derechos individuales ante el Estado, en un sentido moderno del término. Bien, eh, la parte más conservadora de eh, los pensadores católicos en ese momento ya iba adelantando que el pontífice de la época, Gregorio XVI, iba a sacar una encíclica donde iba a condenar todas esas ideas modernas vistas a la luz de la Revolución Francesa. Y entonces eh, hay pensadores de ese momento, eh, estoy hablando de antes de 1836, ¿no? entre ellos Lord Acton en Inglaterra, eh, eh, yo creo que el único conocido por casi todos nosotros, lo cita mucho Von Hayek, Acuérdense que Hayek quería colocar a la Montpellier Society el nombre de Fundación Acton-Tocqueville. ¿eh? Pero en Francia estaban tres pensadores muy importantes. Eh, la Corder, un, que luego fue un sacerdote dominico y el restaurador de la eh, orden dominica en Francia. Montalembert, un gran defensor de la libertad de enseñanza. Eh, Federico Sanam, un poquito más joven que todos ellos, y la Lamené la Mené termina enfrentado decididamente con, eh, con la Iglesia. Eh, pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que eh, a estos tres pensadores, la Lacorder, la Corder, eh, Montalembert, se los llama los peregrinos de la libertad. ¿Por qué? Porque fueron a verle a, o al Papa, Gregorio XVI, hablándole de estas nuevas ideas y pidiéndole que no condenara todo en bloque. ¿no? que había que distinguir lo bueno de estas libertades de la, de, de la parte jacobina de la Revolución Francesa. Bien, el pontífice los recibió muy amablemente, como habitualmente sucede, ¿no? eh, pero finalmente saca una encíclica que se llama Mirar y Vos, 1836, donde, es, donde estas libertades son rechazadas. Bueno, la menés se enoja, termina muy mal, eh, en cambio la Lacordaire y Montalembert, eh, no dicen nada no se enojan, siguen con lo suyo Molan talenbert sigue defendiendo la libertad de enseñanza Lacordaire sigue defendiendo la república francesa este, como ya les dije, reinstaura luego la orden dominica en Francia que había sido suspendida por la revolución francesa pero esto ustedes van a decir, bueno todo esto es, es, es historia, sí, en el sentido de petite story ¿no? pero las, las ideas fundamentales que tienen estos autores es que es la misma, es que las personas tenían derechos ante el poder porque el poder estatal no tenía la potestad ¿no? de introducirse en los aspectos más íntimos de su existencia y de imponerles la verdad por la fuerza. ¿no? Entonces, para estos autores, esta libertad de enseñanza, esta libertad religiosa tenía que ver con, con que ningún gobierno tiene derecho a imponer verdades por la fuerza. Se adelantaron a su época, pero se basaban también en una aplicación de la teoría de la ley natural a las circunstancias del siglo XIX, ¿no? eh, hubo otros grandes pensadores no marginales, ¿no? Eh, entre ellos a fines del siglo XIX eh, Antonio Rosmini en Italia, ¿está? bien. ¿Y eh, cómo sigue esta, esta historia? Antonio Rosmini tiene mucha influencia en un sacerdote italiano que combate mucho el primer periodo del gobierno de Mussolini, que se llamaba Luigi Sturzu. Y a mediados del 30 en Francia surge la figura del famoso pensador católico francés Jacques Maritain. ¿No? Vamos a ver un poco qué es lo que dice Jacques Maritain, cómo plantea él su filosofía política en relación a la teoría de la ley natural. Primero, circunstancia histórica. Jacques Maritain nace a fines del siglo XIX en, en Francia, eh, no es creyente, no es bautizado, eh, y este, más o menos hacia sus 20 años lo van a encontrar estudiando biología y ciencias naturales en la Sorbona, en, en París. Eh, eh, y ahí eh, tal vez les llame la atención este detalle biográfico, eh, ya en ese momento él se casa por el civil francés con su novia de entonces, Raiza, que era judía y era poeta. ¿Está? Bien, no voy a dar detalles, pero por cuestiones que la providencia quiso, los dos se convierten al catolicismo. Entonces, se convierten al catolicismo, se vuelven a casar, esta vez por iglesia, eh, Raiza sigue escribiendo poesía... Y Jacques Maritain comienza a estudiar la filosofía de Santo Tomás de Aquino. ¿OK? Ese es su primer periodo, comienza intensamente a estudiar a Santo Tomás de Aquino. Hasta que, más o menos en 1928, eh, el pensamiento de Jacques Maritain da un giro en lo político. ¿Qué quiere decir un giro en lo político? Jacques Maritain, formado, si se quiere, en una visión eh, en una visión conservadora dentro de la intelectualidad francesa. ¿Qué quiere decir? Que cuando él se convierte en, al catolicismo, rechaza los ideales eh, anticlericales y secularistas de la Revolución Francesa. Eh, es y sigue siendo crítico toda su vida de la filosofía moderna. Eh, no es mi caso, pero él, él, él es un gran crítico de, de Descartes, de Lutero y de Rousseau ¿eh? tiene un libro que se llama Tres reformadores, donde tiene profundas críticas a Descartes a Lutero y a Rousseau donde los acusa de todos los males europeos yo no coincido con la línea de ese libro pero es para que ustedes vean cómo se posiciona él en ese momento de su pensamiento frente a la filosofía moderna pero claro eso lo iba a conducir legítimamente o lo lo, lo hubiera conducido coherentemente a rechazar los ideales políticos de la modernidad en bloque también o sea, es como si de la modernidad política no hubiera tampoco nada que rescatar pero es ahí donde Maritain, recurriendo solamente a algunas cuestiones de la escolástica y de la teoría de la ley natural, da un giro en primer lugar Maritain eh, eh, ah, me olvidé de hablar de una circunstancia histórica perdón, una circunstancia histórica importante tengan en cuenta que en ese momento muchos católicos europeos de orientación conservadora anticomunistas tienen un primer momento donde apoyan los regímenes autoritarios que van naciendo en Europa ¿no? entonces hay muchos católicos de orientación conservadora que comienzan a apoyar a Mussolini en Italia, son los mismos que luego apoyan al eh, general Franco en la Guerra Civil Española. Eh, y Maritain parecía que iba para allí, pero él dice no, no, él pone un freno ahí. Primer punto tiene un libro publicado en 1942 que se llama Los Derechos del Hombre y la Ley Natural. ¿Eh? El título lo dice todo, Los Derechos del Hombre... Y la ley natural. Nuevamente, acá el mensaje es claro. Eh, a pesar de que él sigue rechazando los ideales anticristianos de la Revolución Francesa, sin embargo, él dice claramente, el ser humano tiene derechos ante el poder, tiene derechos ante el Estado, tiene derechos individuales que son anteriores al poder de cualquier gobierno. ¿Y de dónde lo saca? De la teoría de la ley natural. Es más, cita explícitamente lo que nosotros vimos el martes pasado. No es que me llamó ayer y lo escribió, sino que él leyó en, en Santo Tomás esa parte de la prima, secunda y de la suma teológica, la cuestión 94, donde Santo Tomás habla de las tendencias naturales del ser humano, cómo de ese conjunto de tendencias emerge el orden natural, y a partir de ahí... Maritain, en un lenguaje más moderno, comienza a hablar del derecho a la vida, de, este, de el derecho a no ser molestado por el Estado en su vida privada, y comienza a hablar incluso de la libertad religiosa, fundada esta en dos cosas, ¿no? Eh, la dignidad humana por el otro y una situación de tolerancia por el otro lado. ¿no? O sea, Jacques Maritain comienza a decir lo mismo que, que decían los escolásticos, lo mismo que decían los liberales católicos del siglo XVIII. Hay una dignidad humana que debe ser respetada siempre. Por lo tanto, el ser humano tiene el, la obligación de buscar la verdad, pero... Todo ser humano tiene el deber de no imponer la verdad por la fuerza al otro, sea mediante castigos, amenazas o coacciones físicas. Y por lo tanto, toda, to, cualquier persona tiene derecho a reclamar ese deber de no imponer la verdad por la fuerza. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, les dijera a cualquiera de ustedes, mira, tenés que repetir lo que yo digo, o de lo contrario te sacás un dos, bueno, esa sería una manera de imponer la verdad por la fuerza, porque fíjense qué interesante cómo funciona la inteligencia. En ese caso ustedes deben decir, bueno, este argentino está loco, vamos a repetir lo que él dice, punto terminado, pero no estoy convencido en absoluto de lo que estoy escribiendo. ¿Eh? La, la verdad, ven, en ese sentido, no se impone por la fuerza, se impone mediante el diálogo, Está eh, en Recién ahí uno, el, el diálogo es el momento donde uno puede libremente pensar y decir que sí, y recién ahí la verdad surge. Entonces, eh, Maritain escribe a favor de la libertad religiosa por este motivo, habla de la dignidad natural del ser humano, ¿eh? una dignidad natural que estaba basada también en los ideales de la ley natural. O sea, el ser humano está creado imagen y semejanza de Dios, tiene inteligencia y voluntad libres, finitas, mientras que Dios es inteligencia y voluntad infinitas, eso le da una dignidad natural que debe ser respetada siempre ok, y además Jacques Maritain habla de una circunstancia de época ¿no? dice ya eh, dice, Marit eh, Santo Tomás estableció claramente que un reino cristiano no debe invadir a, lo, a un reino no cristiano ¿no? como vimos el martes pasado, bueno ahora en la circunstancia nueva europea, vivimos todos juntos cristianos, no cristianos, incluso Católicos y protestantes que lamentablemente en el siglo XVI se asesinaron los unos a los otros de manera lamentable. Es una de las cosas que más alejó a las personas de la fe cristiana, ya sea católica o protestante. Si buscan el tema de las guerras religiosas en el siglo XVI, búsquenlo en, en internet, van a ver que es una cosa horrible. Ustedes ni se imaginan lo que hicieron ambos grupos de cristianos supuestamente en nombre de Dios. Así que eso alejó a muchas personas de la fe. Y Maritain dice rápidamente, en esta Europa actual tenemos que vivir todos juntos, tenemos que convivir todos juntos respetándonos nuestra dignidad, tenemos que aplicar un sistema de mutua tolerancia o de lo contrario este, Europa no puede seguir adelante. ¿no? Miren que el libro está escrito en 1942 y él ya está pensando en una esperanza en la cual este, eh, al menos Francia, Alemania e Italia puedan librarse de la dictadura este, nazifascista, ¿Está? está pensando en ese futuro. Bien, él en 1936 ¿no? había escrito un libro que hoy es un clásico que se llama Humanismo Integral. El tema del humanismo cristiano tiene mucho que ver con una manera de hablar de la dignidad y los derechos de la persona basado justamente en la dignidad de la persona. Es este es el tema de las corrientes personalistas que comienzan a recorrer el continente europeo en ese momento y se hablaba de humanismo cristiano para contraponerlos con otros humanismos no cristianos, o sea, filosofías que hablaban de la reivindicación del ser humano ante la supuesta crueldad del pensamiento religioso. Entonces, algunos pensadores iluministas, racionalistas de la Revolución Francesa eran humanistas no cristianos y el marxismo se presentaba a sí mismo como un humanismo no cristiano, como alguien que estaba rescatando al sujeto revolucionario del opio del pueblo, esto es, del pensamiento religioso. ¿Okay? bien. Pero entonces Maritain se presenta a sí mismo como un humanista cristiano, como alguien que va a decir, sí, claro que la persona es importante, que tiene dignidad, pero eso no significa de ninguna manera caer en los ideales totalitarios, ya sea de la parte jacobina de la Revolución Francesa, ya sea del marxismo. Pero eh, Maritain, sin embargo, no cita a los liberales católicos del siglo XIX, lo que hace es remitirse directamente a la teoría escolástica del siglo XVI del origen del poder. Por lo demás, casi todos los escolásticos del siglo XVI habían tenido una, una teoría del origen del poder político relativamente similar. Francisco Suárez, eh, Francisco de Vitoria, eh, Juan de Mañana creo que también, los tres habían dicho algo así. Eh, el poder no viene directamente del pueblo, de, de Dios al príncipe, ¿no? que era una especie de teoría del derecho divino de los reyes, que algunos príncipes, ya católicos o ya protestantes, estaban utilizando para decir mi autoridad ante el pueblo es completa, en todo caso daré cuenta de mis actos a Dios. Espero mientras tanto, a Dios. Eh, así que, pero estos escolásticos decían, no, el poder viene de Dios al pueblo y del pueblo a el gobernante. El pueblo no era una expresión demagógica en estos autores. No era el pueblo como este, aquellos a quienes yo voy a prometer cosas y me, van a y me van a votar. No, es el pueblo como el conjunto de personas que son causa eficiente del gobierno. O sea, las personas este, establecen su propia autoridad, delegan la autoridad. Entonces, eh, uno de ellos va a ser elegido príncipe de alguna manera. Entonces el poder viene del dios al pueblo, del pueblo al gobernante. Se llama la teoría de la traslación del poder. Ya verán, si les gusta estudiar a Friedrich Hayek, verán que Hayek dice frente a estas teorías que no es cuestión de debatir tanto el origen del poder, sino el límite del poder. ¿no? no importa tanto de dónde viene el, el poder, origen, sino que sea cual fuere, lo importante es el límite. Sin embargo, tengan en cuenta que los escolásticos del siglo XVI afirmaban esta teoría de la traslación del poder precisamente por el límite al poder, porque así como el pueblo delegaba el poder, lo podía sacar. Muchas de las revoluciones contra el poder de España que se dieron en América Latina tenían el argumento por parte de pensadores cristianos de que dado que el rey de España había sido apresado por por Napoleón, entonces el pueblo hispanoamericano podía retomar el ejercicio del poder y nombrar él mismo un, un, un nuevo delegado del poder. ¿no? Entonces, sentían así que la revolución estaba justificada ¿no? en estas ideas. ¿no? Eh, supongo que el rey de España no pensaba igual, pero bueno, ese eso es un pequeño detalle. ¿no? Bien. Ahora, fundamentalmente... Les estoy contando todo esto para que vean el contexto, pero Maritain no se remite a eh, Francisco de Vitoria o Juan de Mariana, sino que se remite directamente al cardenal Belarmino, que fue un brillante cardenal, filósofo de la ciencia, científico, astrónomo y filósofo político de, eh, del, eh, de mediados del siglo XVI, eh, quien afirma la misma, la misma teoría. ¿No? Eh, eh, Belarmino también es un cardenal de mucha importancia porque interviene en el caso Galileo tratando de frenar lo que luego fue una tragedia cultural. Está, así que el cardenal Belarmino tiene esta importancia, es el, es el autor fundamentalmente citado para el origen democrático del poder. O sea, acá viene la idea de una democracia cristiana, no una democracia, fíjense, basada en Rousseau. Rousseau es un autor que también Hayek critica, no una democracia basada en que supuestamente, si es que Rousseau dijo esto, no, en que supuestamente el pueblo tiene una voluntad general que es omnipotente, porque entonces, como bien dice Hayek, no vale la pena hacer una revolución para pasar del poder ilimitado del monarca al poder ilimitado de la voluntad general. Así que no es una democracia basada en Rousseau, sino que es una democracia basada en la teoría de la delegación del poder pero entonces esta democracia tiene un límite intrínseco. Yo delego el poder, pero el que, el que ejerce el poder lo que hace es administrar el bien común. El bien común era una forma antigua de lo que hoy llamamos bienes públicos. ¿Eh? Administra los bienes públicos, pero no se introducen los derechos personales. Eso no es delegado. Nadie delega sus derechos en el gobernante. O mejor dicho, lamentablemente muchos lo hacen, pero no se debe, ya que estamos hablando de ética, no se debe hacer. ¿OK? Bien, por lo tanto, todo esto para decirles que aunque Hayek diga que no es tan importante el tema del origen del poder, sino el límite, eso, es, eso se entiende bien a partir del siglo XVII en adelante, a partir de John Locke en adelante, pero en el siglo XVI estos autores suponían que la teoría de la delegación del poder era una forma de limitar el poder del gobernante. Bien, les faltaba todavía la parte institucional. Por lo demás, también Jacques Maritain cita... A un pontífice de fines del siglo XIX, León XIII, cuya circunstancia histórica era la siguiente. Todavía a fines del siglo XIX, los católicos franceses se seguían matando entre ellos, diciendo: Si aceptas la democracia de la Revolución Francesa, eres un traidor a la fe. ¿no? Y los que decían: Bueno, este, no, tenemos que aceptar la democracia, y, y se terminó toda relación con la monarquía católica de Luis XVI, etcétera, etcétera. Y León XIII, en varias encíclicas de fines del siglo XIX, dice, miren, los católicos son libres de pensar en cuanto a qué forma de gobierno prefieren. ¿Eh? Sobre las famosas tres formas de gobierno de Aristóteles, monarquía, aristocracia, democracia o república, hay un debate terminológico, ustedes son libres de pensar lo que quieren especulativamente, qué quiere decir desde el punto de vista de su opción intelectual pueden ser partidarios de la monarquía de la aristocracia o de la democracia como forma de gobierno siempre que atención que aquí hay una condición importante respeten las tradiciones de sus pueblos o sea, lo que les está diciendo es no armen una revolución sangrienta para cambiar el sistema, de, el sistema político. ¿Eh? Eh, así que si estás en Estados Unidos y te gusta la monarquía, no hagas una revolución para cambiar el sistema. Y si estás en una monarquía parlamentaria y te gusta un sistema presidencialista, no armes un, una revolución para cambiar el sistema, una revolución violenta. Eso es lo que está afirmando en última instancia León III. Entonces, Jacques Maritain dice, legítimamente puedo ser partidario de la democracia porque, porque según la doctrina de León XIII, justamente tengo toda la libertad de opción intelectual para afirmar una democracia que tenga sus bases precisamente en la legitimidad del poder, ya sea porque el poder respeta los derechos personales, ya sea porque el poder es delegado del pueblo hacia el gobernante, etcétera, etcétera. Una democracia cristiana para Jacques Maritain, que es el ideal que él comienza a explicar en el libro Humanismo Integral, una democracia cristiana será una democracia no ilimitada, no totalitaria, sino una democracia necesariamente limitada en función de los derechos de la persona, en función de los derechos personales. Tercer punto, ¿no? eh, y esto es muy audaz que lo diga en su momento, sobre todo en relación a sus amigos más conservadores, partidarios todavía de la monarquía católica francesa, ¿no? El Estado ¿no? debía ser laico vitalmente cristiano. ¿Qué quiere decir esa expresión? Esta expresión recoge una diferencia que luego toman, toman dos pontífices, sobre todo Pío XII y Benedicto XVI. La distinción entre laicidad y laicismo. Laicismo es una secularización en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Es la parte jacobina de la Revolución Francesa avancemos contra todas las órdenes religiosas, eliminémosla, violemos la libertad religiosa de los católicos y de los protestantes, suspendamos por la fuerza toda manifestación pública de la fe. ¿no? Esa es una secularización forzada que se inicia en la Revolución Francesa y luego tiene manifestaciones violentas, ¿no? ni que hablar en la Revolución Soviética, y no tan violentas, pero bastante en algunos países latinoamericanos, como México, por ejemplo, ¿ok? ¿Eh? O sea, un avance contra cualquier expresión pública de la fe. Ustedes saben que en México hasta hace poco, no sé si esto habrá cambiado, los sacerdotes no podían andar, no podían caminar públicamente con la sotana. Luego, lo que pasa es que de hecho ningún sacerdote ahora quería hacerlo, pero independientemente de eso, eh, era un delito. ¿Ven? Este es un ejemplo clásico de secularización en el sentido negativo. Pero Jacques Maritain, basándose precisamente en lo que vimos el martes pasado, dice lo contrario basándose en lo que dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? si ¿Sí se acuerdan, lo vimos el martes, en que el príncipe secular eh, en su esfera propia es causa eficiente principal, o sea que ejerce por derecho propio su actividad en las actividades que corresponden al bien común y no al fin sobrenatural de la iglesia, basándose en eso, entonces Jacques Maritain dice, el gobierno hoy actualmente, ya no el príncipe secular sino el Estado moderno, tiene esa esfera de legítima autonomía ante el poder eclesial por lo tanto una clara distinción jurídica entre iglesia y estado donde la iglesia además no sea miren lo que él dice no sea la fuente de legitimidad del poder del gobierno eh, es, es, es una laicidad ¿no? adecuada a una democracia cristiana ahora este estado laico sin embargo, no por eso va a estar enfrentado a la ley natural. Vitalmente cristiano quiere decir que lo ideal sería que la legislación de los estados ¿no? fuera influenciada por la teoría de la ley natural. Un ejemplo muy fácil sería decir, bueno, si hay una legislación que dice no matar, bueno, eso te puede estar inspirado en que, nuestra conciencia sabe que no debemos matar basado en la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto da lugar a muchas discusiones, pero lo que quiero decir es que Maritain en, no, no dice que la iglesia tiene que legislar, pero sí lo que dice es que la legislación del Estado tiene que estar inspirada en una ley natural que tenga un consenso judío cristiano como sistema ideal. ¿eh? Eh, eso sería el Estado vitalmente cristiano. No sé si me explico, no es un Estado jurídicamente cristiano, es un Estado que está inspirado en la ley natural de origen cristiano. Pero miren qué importante, al mismo tiempo es un Estado pluralista, porque alguien puede decir, bueno, pero si es un Estado inspirado en el cristianismo, entonces ¿qué pasa con los no cristianos? Ya lo dijimos, si es un Estado inspirado en una ley natural cristiana, ¿Qué va a pasar con la libertad religiosa? Que tiene que ser necesariamente respetada. O sea, uno de los derechos fundamentales de un Estado laico vitalmente cristiano es la libertad religiosa. Y por lo tanto, la Europa futura en la que está pensando Jacques Maritain, cuando escribe todo esto, porque lo escribe antes, todo, casi todo esto lo escribe antes de 1945. La Europa futura en la que está pensando Jacques Maritain es una Europa democrática, con un Estado limitado, con distinción entre Iglesia y Estado, y con libertad religiosa, donde entonces católicos, protestantes, judíos y hasta marcianos como Gabriel van a poder vivir juntos. ¿OK? En ese sentido es una democracia sanamente pluralista. ¿Eh? En cuanto a la pluralidad de cosmovisiones religiosas, y obviamente también filosóficas, porque la libertad religiosa implica mucho. La libertad religiosa implica que ninguna verdad se puede imponer por la fuerza. Ni las religiosas, ni las verdades filosóficas o científicas que tengan que ver con la conmovisión del mundo. Entonces en ese sentido va a ser un estado sanamente pluralista. Y eso es lo que se llama el humanismo integral como el ideal ético que está detrás de esta eh, democracia cristiana. Bien, se podrán imaginar, ya estarán viendo un poquito la circunstancia histórica, los partidos políticos demócratas cristianos, sobre todo italiano y alemán eh, de la posguerra, muchos de estos partidos políticos se inspiran en esta filosofía política de Jacques Méritain. Volvamos acá, hay cuestiones adicionales muy importantes en el pensamiento eh, posterior de Jacques Maritain. Eh, en 1957 58, él viaja a los Estados Unidos. Miren que en ese momento Estados Unidos era algo muy diferente a lo que es ahora. O sea, las cosas han cambiado muy rápido. No, eh, no había en Estados Unidos las discusiones que hay hoy. Como mucho, las discusiones entre conservadores y liberales eran, ya, eran en cuanto al New Deal, eh, eran en cuanto a la redistribución de ingresos eh. pero había todavía, eso ya se perdió había todavía en Estados Unidos un relativo consenso con respecto a los ideales de la declaración de independencia y el Bill of Rights eh, nadie decía en esa época que la declaración de, de la independencia era white supremacist o cosas por el estilo era en Estados Unidos políticamente más unificado ¿no? con un pacto político más claro él llega a los Estados Unidos y ve algo que León XIII, hacia fines, de, de fines del siglo XIX, había visto, pero él lo ve recién ahora. Él ve una clara distinción entre la corriente política anglosajona que hace carne en los Estados Unidos en el momento de la, de la declaración de la independencia y la revolución francesa. O sea, Maritain en sus propios términos se da cuenta de algo que ustedes ya conocen bien, que Hayek explica, la diferencia entre... Eh, el, el, la vía anglosajona para los derechos individuales y la vía constructivista de la Revolución Francesa. Entonces, eh, él advierte de alguna manera que Estados Unidos cuando, declara la, cuando hace la declaración de la independencia eh, y luego cuando en el Bill of Rights eh, 1789 establece que el Congreso no puede violar la libertad religiosa de nadie, ni la libertad de expresión de nadie, él advierte ahí que eso fue una expresión del Estado laico vitalmente cristiano. O sea, él se da cuenta que Estados Unidos establece un sistema de laicidad, de distinción entre iglesia y Estado, con libertad religiosa para todos, ¿no? pero ese sistema está inspirado en el judeocristianismo. ¿no? La Declaración de Independencia dice claramente... Vemos, como sostenemos como verdades evidentes que Dios nos ha creado libres e iguales y nos ha otorgado a los siguientes derechos, vida, libertad y búsqueda de la felicidad. ¿no? O sea, un, un claro, una clara afirmación del origen judeocristiano de las libertades individuales. Y ustedes saben perfectamente que luego hay pensadores que preocupados de que esto se olvide, preocupados de que de que a alguien se le ocurra que esto puede llegar a violarse, entonces sancionan la famosa primera enmienda donde está el Bill of Rights, donde están afirmadas estas especies de garantías constitucionales que la persona tiene frente a los avances del Estado. Eh, yo les recomiendo mucho, entre paréntesis, eh, que lean, a ver, les recomiendo mucho, y este es uno de los mejores estudios que pueden hacer, pero no que lean y memoricen, sino que lean y comprendan la Declaración de Independencia y el Bill of Rights. Lean estos documentos, que son, son muy importantes para la cosmovisión de respeto a las libertades individuales. Entonces él publica una serie de conferencias en forma de libro que se llama Reflexiones sobre los Estados Unidos, donde él elogia a los Estados Unidos por este motivo, por este motivo, porque lo ve como un ejemplo de eh, un Estado laico constituido en, en la inspiración de una ley natural judeocristiana, primer punto. Pero además se da cuenta de que el capitalismo norteamericano no tenía que ver con un capitalismo que él había criticado en Europa, ¿no? tiene que ver con la eh, libertad de las, asociaciones, de las asociaciones intermedias tiene que ver con la libertad de asociación, tiene que ver con la creatividad personal, tiene que ver con la autonomía de las sociedades intermedias con respecto al poder estatal central. O sea, en última instancia, Maritain se da cuenta que Estados Unidos tenía que ver con ese, con ese dinamismo, del pueblo norteamericano que había sido elogiado por Tocqueville en Democracia en América ¿no? que yo no creo que sea una característica del pueblo norteamericano en particular, a mí me parece basándome un poquito en de Smith que todos los seres humanos en determinado encuadre institucional con determinados incentivos jurídicos um, eh, este, somos sensibles a la libertad ¿no? eh, bien entonces también de alguna manera se da un giro ¿eh? con respecto a su visión del capitalismo eh, y además Jacques Maritain publica posteriormente a la segunda guerra también un libro que se llama El hombre y el estado ¿no? y, y en este libro Jacques Maritain afirma una vez más la tolerancia que tenemos que tener entre todos en esa circunstancia histórica. ¿Por qué? Porque Jacques Maritain es el único pensador católico que firma la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas de 1948. Lo que ocurre es que esa Declaración de Derechos, ¿qué pasaba con? ¿Cuál era el problema? Su fundamento filosófico no era Santo Tomás de Aquino. ¿Está? Pero Jacques Maritain la afirma igual, diciendo, en este momento, en 1948 en Europa, no nos podemos poner de acuerdo, no hay, de hecho no hay consenso sobre cuál es la filosofía que fundamenta el respeto a los derechos humanos. Derechos humanos en el sentido de derechos personales. Vuelvo a decir, Jacques Maritain dice, en este momento, desde el punto de vista fáctico, no hay consenso, paréntesis, ojalá lo hubiera, pero no lo hay, con respecto a la filosofía que fundamenta el respeto a las libertades individuales. Acá tenemos personas católicas, protestantes, agnósticas, de todo tipo, firmando la declaración. Algo las está uniendo. No es una filosofía en común, y acá Maritén utiliza esta expresión, es una fe secular, o sea, una fe laical, una fe no religiosa en la dignidad humana, en sus derechos, en el respeto a los derechos. Es una fe que en este momento, vuelvo a decir, 1948, ¿eh? puede unir a todos los europeos. Desde luego, se pueden imaginar, ha pasado mucha agua bajo el río y hoy en día los europeos se están matando por mil cosas, ya no tienen consenso en esto, en Estados Unidos es lo mismo. Pero 1948... Fue en Europa una época de esperanza. O sea, las repúblicas del llamado mundo libre en Europa ¿no? se unificaron con respecto a estos ideales. ¿eh? De, de, por un lado estaban ellos, Estados Unidos cruzando del océano, y del otro lado la Unión Soviética. Entonces ya se estaba dando una división bipolar en el mundo que ya desapareció ¿no? entre mundo libre por un lado y la Unión Soviética por el otro. Y entonces muchos pensadores en ese momento tienen cierto optimismo. Dicen, bueno, finalmente vamos a lograr una Europa unida. Una Europa unida en los ideales democráticos y en el respeto a los derechos individuales. Fíjense qué momento de esperanza importante después de las dos guerras mundiales que fueron un fenómeno europeo, producto del nacionalismo, de los fascismos, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, y Maritain lo firma, pero entonces, claro, recurre a esta expresión, debemos estar unidos todos en esta fe secular, ¿ok? Pero como ustedes pueden ver, esta fe secular tiene mucho que ver con la teoría de la tolerancia, que ya estaba en Santo Tomás de Aquino. Debemos tolerar mutuamente lo que no consideramos perfecto en función de un bien mayor. Y ese bien mayor es estar todos unidos en la Europa Occidental contra el totalitarismo, que en ese momento ya... Habiendo sido vencidos Mussolini y Hitler, el totalitarismo era la Unión Soviética. ¿Está? Eh, si alguno me pregunta si hicieron bien los aliados durante la Segunda Guerra, en comillas, aliarse tanto con la Unión Soviética, yo considero que no, pero saben que qué importa lo que pensemos ahora. no Los contrafácticos a veces no sirven para mucho. Vamos a ver entonces cuál puede ser eh, el legado de Jacques Maritain para nuestro, eh, para nuestro tiempo ¿está? o sea, ¿qué cosas dejaron, dejó el pensamiento de Jacques Maritain y que podríamos en este momento retomar porque ya no estamos en 1946, 1947, 48 las circunstancias se han cambiado mucho ¿qué parte del pensamiento de Jacques Maritain podríamos tomar para nuestro tiempo? que es todavía mucho más complicado. Primero, de vuelta la diferenciación entre laicismo y laicidad. Está en una época donde nuevamente arrecian, se enfatizan, se retroalimentan las peleas entre creyentes y no creyentes, también entre los liberales clásicos, se están matando con eso, ¿No? también entre nosotros nos estamos matando con esa cuestión, esta diferencia de laicismo y laicidad es importante. ¿no? El, el, el no creyente no tiene por qué incurrir en laicismo, o sea, eliminación de toda manifestación pública de la fe. Y el creyente no tiene por qué incurrir en clericalismo, o sea, la pretensión de que todo gobierno sea legitimado por una fe religiosa. no. Ambos están en un error. La clave es, el, es la sana laicidad, la sana distinción de esferas y competencias entre Iglesia y Estado con acuerdos, si es necesario, para puntos en común. ¿Okay? Eh, así que de vuelta a tratar de volver a esta cuestión. Les doy un ejemplo concreto. Eh, en Europa hace algunos años, eh, eh, hablando acerca de la Constitución Europea, se discutió sobre si había que hacer referencia en la Constitución Europea a los orígenes cristianos de Europa. ¿no? Y muchos dijeron no, y es lo, la, la, la opinión que primó, no porque no vamos a hablar de los orígenes cristianos de la Europa Occidental, porque entonces los no cristianos se van a sentir ofendidos o molestos en su libertad. Y yo dije, eso no es una sana laicidad. ¿Cuál es el problema de reconocer la historia? ¿Cuál es el problema de reconocer los orígenes cristianos de Europa cuando además esos orígenes cristianos han sido los orígenes de las libertades individuales y de la libertad religiosa? ¿Quién se podía sentir ofendido por eso? O sea, a mí me parece que de ahí se pasa de una sana laicidad al laicismo. ¿Eh? Entonces, si... Este, si les cuento que no es el caso, pero si tú estás caminando por Japón ¿no? y te encuentras con un templo sintoísta sostenido por la municipalidad de por ahí, ¿por qué sentirte ofendido? Forma parte de su historia, de sus tradiciones. Les cuento, no va a pasar porque después de la Segunda Guerra el gobierno japonés prohibió toda financiación estatal de los templos sintoístas por otra historia que les podría contar si, si, si me la preguntan les digo cuál es, ¿no? Está. Pero si van por la India y de repente ven un templo budista ¿no? este, en un lugar público, como bien público, ¿por qué ofenderse? ¿Por qué molestarse? O sea, la religión es algo que plasma la vida, es algo que está en todos nosotros, aunque sea dialécticamente. ¿no? Entonces prohibir definitivamente toda manifestación pública de la fe religiosa es un ejemplo de laicidad, de laicismo, no de laicidad. Les di esto como simple ejemplo. ¿no? Segundo, la refutación del pensamiento utópico. ¿Qué quiere decir esto? Jacques Maritain siempre dijo lo siguiente, esto no se los dije antes, los ideales del pensamiento judío cristiano deben aplicarse según la prudencia política a diversas circunstancias. Eso quiere decir, según Maritain, que en filosofía política lo que debemos lograr es un ideal histórico concreto. Anoten esta expresión, muy importante. No es un ideal que esté fuera de las circunstancias históricas, sino que es un ideal que tiene que plasmarse en la circunstancia histórica. Esto está lejos de toda utopía. Yo puedo fabricar en mi mente, por ejemplo, Gabrielandia. Yo puedo escribir un libro que sea Gabrielandia con todo lo que a mí me gustaría, pero el asunto es que luego lo tengo que plasmar en una concreción histórica donde, donde no todos son Gabriel y donde por lo tanto voy a tener que hacer una aplicación prudencial de mis ideales a la circunstancia histórica concreta. Esto, esto libra a, nuestro, a nuestra mente de la tentación de utopía, porque la tentación de utopía conduce a la violencia para imponer mediante una revolución violenta la utopía correspondiente. Y por eso las utopías que pretenden ser cielos en la tierra, terminan siendo infiernos en la tierra, en la tierra que es el destino de las, de las eh, utopías políticas que bien han sido llamadas religiones seculares, como por ejemplo el marxismo. ¿Está? Eh, en tercer lugar, lo opinable, lo dije recién, se deriva de ahí, hay cosas que en política entonces no son absolutas, sino que tienen que ver con el tema prudencial. Por lo tanto, cuidado, este, cuando llegamos a la praxis concreta, las opiniones pueden ser diversas, aunque los ideales sean los mismos. Eh, ejemplo, ¿estás de acuerdo con que eh, la moneda debe ser libre? ¿Estás de acuerdo con que el ideal sería moneda libre? Sí, pero ¿cómo lo aplicás a Guatemala hoy? Bueno, eh, comencemos por aquí. No, por allá. Ah, eres un traidor al pensamiento de Rothbard. No, gente, no, no no es así. ¿Ok? Hay un criterio de opinabilidad, porque Rothbard no te dijo qué hacer en Guatemala hoy. ¿Ok? Eso depende de un conjunto de circunstancias históricas que ustedes solo las saben. Y por último, y por último, y muy, muy emparentado con lo anterior, la política como la convivencia con los diferentes. O sea, todo esto que está diciendo Maritén implica que la vida política, respetando los derechos individuales, significa una convivencia permanente con los que piensan diferentes. A ver, hay un criterio de unidad, es lo que a mí me gusta llamar el pacto político originario. Cuando Estados Unidos sanciona la Declaración de la Independencia, la Constitución Federal y el Bill of Rights, ese es un pacto político común. Ahí conviene estar más o menos de acuerdo. Pero ese pacto político originario significa la convivencia de los desiguales. O sea, si hay algo que garantizaba, ya estoy hablando en pasado, ¿no? que los Estados Unidos fueran los Estados Unidos, no era una unidad nacional o religiosa o racial, como muy bien tuvo que recordar Martin Luther King en la década de los 60 lo que, garantiza, lo que garantizaba tiempo pasado la unidad política era el respeto a la constitución. Vos podías ser marciano, de color verde, ibas a los Estados Unidos, jurabas respeto a la constitución y eras legítimamente norteamericano. Bueno, estoy dando este ejemplo para que se entienda qué quiere decir Maritain como la política, como la convivencia con los diferentes. El sistema político tiene que ser un sistema político donde la libertad y el pluralismo estén dentro, que no hagan ruido. Es como las preguntas, si ustedes me hacen una pregunta, la pregunta no puede molestar, la pregunta tiene que estar dentro del sistema educativo, ¿Ven? no puede ser externa. Entonces, acá también, la política como convivencia con los diferentes, dejando de lado el ejemplo de Estados Unidos, es lo que afirma Jacques Maritain en el libro eh, El hombre y el Estado. ¿Okay?